Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, viernes 22 de noviembre del año 2019. Por ahí. Así es, después de esa importante intervención de esos dos jóvenes, eh, ¿verdad?, que nos visitaron invitándonos a esa importante actividad que tiene la parroquia María, madre de la iglesia, el próximo domingo 24. Sergio, mira, yo quiero referirme a dos a dos temas. Uno de manera breve porque precisamente ya para la próxima semana nosotros invitamos a la doctora de la Cruz. Eh, para tocar el tema ya con un poquito más de profundidad, también acompañado de Sergio en su condición de médico. Y es hablar un poquito sobre esta situación de el cigarrillo electrónico mm, o, vapeo. o vapeo. De, verdad que, que, que ya sigue por causando, ley es de, sigue, en el estado de Nueva York está prohibido, que sigue causando eh, grandes estragos y problemas de salud en el día antes de ayer o ayer más bien, la prensa internacional se hizo eco de una nueva un nuevo descubrimiento de una enfermedad a nivel de los pulmones que causa el consumo del cigarrillo electrónico y es precisamente en Canadá, de manera que sigue, eh, siguen muriendo personas eh, producto del uso de este eh, tipo de acciones de esta, de esta, yo digo artefacto este cigarrillo electrónico que es parte de la modernidad, verdad, que eh, que tiene el mundo. Entonces, nosotros quisimos pues, invitar un médico neumólogo para tocar un poquito más a profundidad este tema y que esto pueda servir de orientación y de asesoría sobre todo a nuestra juventud, eh, que es la que claro. cualquier cosa la moda por lo y que es, sea son los consumidores. Eh, parte de absorber esa transculturación. Eh, de las cuales nosotros somos expertos Haciendo ese tipo de acciones Pero nada, la próxima semana Dios mediante estará con nosotros La doctora de la Cruz, quien es neumóloga Tocando este tema ya un poquito más eh, A profundidad Acompañado también de los conocimientos Que como médico y como gastro Tiene eh, Sergio Romero Sergio, yo quiero eh, en detalle Referirme, gracias Mr. Ever como vapor, siempre oh, Muy vapor, eh, activo Mira, yo quiero referirme y es donde también yo quiero hacer mención de diversos sectores de la sociedad dominicana. Fíjate, y por favor, colócame, Eduardo, o José Paulino, la foto de esa gran artista nuestra, eh, Fefita La Grande, un ícono de la música típica de la República Dominicana que ha hecho que esta música haya trascendido. Me llama la atención y es las declaraciones que diera la vieja Fefa, como popularmente se le conoce en el argumento Como cariño, artístico, no como depende de, de, tema de Donde ella dice, Fefita dice, que no quiere ver más, ya más mujeres eh, asesinadas producto de esta ola, de esta hemorragia, que es el feminicidio que ha estado impactando a la sociedad eh, a dominicana. Y yo quisiera hacerme eco de estas declaraciones claro. que da Fefita en la, la, la Grande. Cara, yo llamaba. quisiera que esta reflexión que hace esta artista dominicana que ha trascendido, que ha llevado su música al mundo entero, pues le sirva de mucho a diversos sectores de la sociedad dominicana y sobre todo a la clase política, a la clase empresarial, a la clase artística a la cual ella misma pertenece. Y cuando hago esta reflexión, te digo, bueno, pero ¿por qué específicamente esos sectores? A la clase política, porque entiendo que debe así como eh, nosotros solamente estamos pendientes a, la, a las elecciones que vienen en febrero, que vienen en mayo, porque este país solamente estamos concentrados en eso. Sí. También debieran existir, la, sobre todo la oposición, el mismo gobierno que está en campaña también, pues velar en qué sentido de a través de los mismos medios que utilizan para eh, hacer su campaña en pro de que nosotros una vez más volvamos al engaño de ir a una urna y votar eh, por quienes no nos representan, eh, invitarnos a través de esa campaña. ¿Por qué no también utilizar un alto porcentaje de esa campaña a crear conciencia, a decir a la sociedad que realmente ese no es el papel que nosotros estamos eh, llamados a jugar, que la mujer tiene que respetarse pero la sociedad misma. Yo creo que la clase política tiene la responsabilidad y está llamada a jugar un papel preponderante en ese sentido para que no sigan cayendo más víctimas producto del feminicidio. Asumo que a eso es que se refiere la vieja fefa, pero la clase artística. Nosotros no tenemos artistas que han trascendido en el mundo entero, pero también que a nivel nacional y tienen influencia. Cuando me refiero a los sectores políticos, empresariales, artísticos, es porque son los sectores donde usted encuentra figuras que, ten, que tienen esa influencia, a tal punto que pueden inducirnos, pueden, llevar, pueden, pueden llevarnos hasta donde esa campaña eh, pueda eh, eh, llegar. De manera que la clase artística, Aquí tenemos, por ejemplo, ahora el, el, los artistas de moda, eh, cantantes del el, el género, qué sé yo, como usted quiera llamarle, que tienen una influencia extraordinaria, sobre todo en la juventud y en los hombres específicamente. ¿Por qué también no hacer temas que vayan en pro de crear conciencia de que la mujer hay que respetarla, pero sobre todo la vida hay que respetarla y nadie tiene derecho a quitárnosla? eso para la clase política, la clase artística, la clase empresarial, también tiene o tenemos la misma responsabilidad y el deber de hacer esos aportes para evitar que sigan cayendo, que sigamos teniendo más víctimas. Oír los números escalofriantes de la cantidad sobre todo de mujeres que han caído, madre, dos, tres, cuatro hijos, jóvenes, niños, huérfanos, en este mes van... Se, van 60 de lo que va de año. 60 en lo que va de año. Y Estamos contando. en el mes 11. Si dividimos esos 60 entre 11, Casi los una, números una cada los días. son escalofriantes. Como una cada cuatro días. Entonces yo creo o que, que sí días. hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas cosas. Yo creo que la fe y la esperanza no podemos a ninguna circunstancia perderla. Pero no podemos perderla en el mismo orden... Que nosotros podamos ver los artistas, los empresarios, los políticos, todo el que de alguna manera podamos tener influencia, eh, eh, eh, alimentar y crear conciencia de la importancia que tiene la vida y que nada ni nadie, excepto Dios, tiene derecho a quitárnosla, a arrebatárnosla. 60 Se en lo que va de año, mujeres que Mira, caen tiempo, a mano de su pareja o de su expareja y la mayoría también se, se quitan la vida Mira, lo que trae que, como ahí, ahí consecuencia a decir, serio huérfano, que dejan los hijos huérfanos de madre padres sin madres padre. sin, madre, sin ¿Eh? familia porque entonces, las familias entonces, comienzan a pelear uno con otro y ese impacto ¿Mm? psicológico que le quedará mientras vida tenga a Mira, esos niños a esa familia el, el, que dejan en la orfanato el problema es bastante serio un problema que debe sentarse no a, a tomar té y a, a hablar todo el que quiere todo el que quiere agarrar un, un un, un like en un, en, un, en, un, en una televisión en una medio en unos, en unas redes sociales le, es, y tiene aspiraciones a, a, a un cargo el primer tema que toman es eso los niños pobres de la calle y las mujeres de protegida pero no se quedan ahí en el marvado discurso de la boca para afuera como dice como dicen los viejos estas mujeres entre los dientes nada más ahí se queda todo porque aquí en este país existen más de 10 instituciones que fueron diseñadas disque para protección de la, de, de la mujer y para tratar de, de cambiar esos números que nosotros estamos dando escalofrientes. Sin embargo, eso quiere decir que estamos invirtiendo demasiado para lograr muy poco. Entonces, esas instituciones están haciendo su labor. Y son instituciones que tienen que Tratar de unir al Estado Unir a la población Es más, yo creo que la conciencia de la, de la nación es que, tiene que, es, que, es que tenemos que cambiar Nosotros tenemos que hacer Un acto De, de, de, de los, que, los casos que nos llegan Tratar de dar seguimiento a nivel judicial A nivel, todo ese no no, no, no, no, honestamente Ya no se puede negociar No se puede negociar Con un individuo que intentó matar a su pareja ¿eh? con 17 puñaladas, 13 puñaladas, 5 puñaladas y usted va a negociar con ese individuo no señor, no se negocia si usted negoció, usted está negociándole la vida a esa, señor, a esa joven ¿Mm? así es, en conclusión yo saludo esa inquietud y ojalá que con esta inquietud y esta reflexión que hace Fefita la Grande pueda realmente eh, tocar los corazones y llegar verdad y que realmente pueda pueda advertir a que esos sectores que yo acabo de mencionar más son muchos lo que yo entiendo que pueden hacer eh, eh, grandes cosas en beneficio de que esta situación pueda variar así que saludo reitero saludo y me, quito ¿verdad? me identifico con esta eh, reflexión con este comentario que hace la vieja fefa de que ya no más muerte, más muerte eh, por feminicidio vamos a una brevísima pausa, o sea, tiene algún otro no, comentario? no, ya, el, el, el, porque este comentario no es para el fin de semana, eso da mucha sí. mortificación, sí. y es que eh, ya se está licitando para vender el 50% de las acciones de Punta Catalina, esa misma uh -huh. esa misma que le costó sangre, orines de sangre a este pueblo, y tantas cosas, la van a vender al sector privado también sí. Porque si el sector privado cogió el 50% va a ser lo mismo La misma sistema de comercialización Y el mismo sangrado que nos hacen a nosotros todos los meses Para la vaina de la, de la luz eléctrica en este país No se va a resolver nada de eso Ya ustedes saben que eso es comercio Eso es entregarle, entregarle venderle a, a la, a lo, al sector privado El 50% de las acciones de Punta Catalina Sin prender ni un bombillo todavía